hola chicas buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a susurros del papel hoy os traigo unas compritas que he hecho en una papelería papelería lara de aquí en malga que quedé con, con maría la mamá de ana y con gemas de kabubi escra y fuimos las tres fuimos a la a la, a la panadería, uy a la panadería, es que estoy yo pensando no tengo hambre pero yo qué sé eh, fuimos a la papelería y bueno estuvimos echando un vistacito y tal y yo me compré pues mira esta madrita, me encanta de Lora Bailora veis que pone me encanta pues uy mira quédate ahí hija por favor esta que pone me encanta lo que pasa es que yo no sé si hola esto buenos días bienvenidos bien? bienvenida bien, bueno, a Susurro del papel no yo pase. soy mercedes y este es mi bien, canal y vuestro bien, canal aquí, veis esta maderita que me parece súper cookie y también me encontré con estos daikas que son de toga traen 40 son así como vintage traen todo esto que son súper chiquititos y pues los cogí porque oye nunca está de más son todos de navidad ¿ves? trae traen letrero un papá noel con un letrero casi todos son de letrero unos, unos banderines bueno y las cogí y después de allí también eh, cogí esto que ya me lo metió aquí en estos papeles y menos mal que me lo metió en los papeles porque mira eh, nada um, cuatro cosillas que os lo voy a enseñar que son estos para Halloween que bueno son unos recortables que me parecen muy bonitos son así de niños vestidos disfrazados una brujita es como un folio vale y lo que trae es lo que estáis viendo no hay más no son adhesivos ni nada Pero después sí que encontré a ver esto adhesivo que son de... Son stickers. Me costaron a 1.80 y traen un montón. Y ella me los puso así. Vienen precortados también. Y son muy vintage. Y son de Navidad. ¿Vale? Mira, 1.80. Y bueno, esto fue todo lo que yo cogí en la... En esta papelería. La papelería Lara. Después, o antes mejor dicho, yo me había llegado a ver... Ay, a Carmen de scrap y Piel Si no me callo Así que, mira, y aquí encontré Estas cartulinas en, en un rosa precioso Un rosa empolvado Son en A3, son de la marca Aluazi Ya lo estáis viendo, mira aquí Y, hombre, muy baratas no son eh, Y me traje Son en A3 y me traje 3 3 nada más Porque, bueno muy baratita no es que fueran pero bueno como son a tres pues algo ve con el quiero será que ya lo hizo para boda o algo de boda ¿Y, y, el... y cogí tres tenía de todos los colores y todo el muestrario entero pero Ay, pues no, no evidentemente no los compré todos mira es el... voy a ponerlo aquí lo que sí que tiene son papeles sueltos, muchos papeles sueltos y algunos muy antiguos, ¿vale? Bueno, yo cogí estos dos de, de flores de, para recortar, para hacer la poitencia esta, la flor de Pascua. Y como siempre, siempre me llevo, pues, porque después esto viene muy bien. Pues cogido esto También cogí, ¿veis? De Daika, no es de este año ni mucho menos. Cogí este, este para formar el trineo en 3D. Cogí este. Que es una tienda de regalo. Y lleva aquí también. Si os fijáis, lleva carteles. ¿Vale? Este. Y cogí este. Que también es para hacerlo en 3D. Para hacer un cuadrito, una cosita así. Es muy mono, la verdad. Y este. Que este yo lo desconozco de cuándo es. No sé de qué año sería. No sé si del 99. No lo sé. Si esto 99 significa el año. No lo sé, yo nunca lo había visto y me gustaron. Son muy tradicionales y me gustaron mucho porque lo veo muy muy de Navidad. muy No son muñequitos, es ¿eh? el Belén. Este, que es de Authentic, o acordáis? Authentic tenía unos papeles preciosos. Pues cogí este, que por detrás va así. Cogí este otro, que este otro desconozco cuál es la... La firma ni la marca Pero vienen de un libro porque mira Está cortado aquí Y me gustaron mucho Y cogí este y este Espera, que Este está al revés Así, ah, ¿veis? No es que esté manchado son Lo que se le ve por ahí que parece de otro color Son cristales de nieve Y este este lleva como Como damascao, Por ahí y eso Están hechos como en un papel craft Pero muy envejecido y desconozco, ¿ves? No sé ni de qué... Mmm, tiene también, a ver, mmm, esto no sé, no es glitter, pero es como si estuviera una parte con, con plástico, no sé si se va a notar ahí, ahí a lo mejor que le da la luz, no sé si se verá. Pues estos dos, que son recortables a fin de cuentas. Cogí este de Daika. Esto es para hacer un calendario de adviento. Que yo no. A mí no me gustan. Yo no lo hago. Pero bueno, para ponerlo también marcando el December Daily por día. Sí que me gustan. ¿Veis? Y cogí esto. Que llevan estos. Estos niños. Y el ciervo, El papá Noel. Por detrás es de estrellita. Y cogí esta colección. De Daika. Que no es la de este año. Que pone contigo al Polo Norte. De 30x30. Y son de bata ¿Vale? Mira, esta No sé de qué año serían Porque esta no la... No, tampoco la tengo yo No sé A lo mejor era del año pasado No sé Es que no tengo ni idea ¿Para qué voy a decir? Si sí, no lo sé Esta ¿Veis? Mira, por detrás viene con corazones Esta, que trae dos de cada ¿Veis? Mira Que un papá no es El aquí Y por detrás Esto es lo que viene por aquí detrás ¿Veis? Pues son dos por delante y por detrás. Bueno, de la verdad es que para niños y para Navidad, boda, a mí me gusta mucho. ¿Ves? Este trae dos y por detrás así, que sería su recortable. Este, fondo rosa, corazón de blanco y por detrás así. Este también puede muy bonito, son recortables. Este de estrella y por detrás así con el tren. ¿Vale? Mira qué lindo. Son muy bonitos. Voy a ponerlo así. Este, que está al revés, se lo pongo derecho. Son casitas de pájaro, cu cu cuco. Y por detrás, ¿ves? Así. Son muy bonitos, la verdad. Es que laica tiene mucho gusto para los papeles. Esto. Este, que te cuadrito azules, ¿eh? vale. y así por detrás, el buzón, ¿vale? Está muy bonito. ¿Ve? Y por detrás un bichín entre azul, entre celeste y verde. Un verde agua. ¿ve? Y por último, de esta colección, pues estos corazones. Y así, que sería la última página. Pues esto también se puede recortar. Pues este. Y vi esta. Que es de Scrapbook Artist Decor. Navidad en el bosque. Y dije, bueno, no pues voy a coger. Y es que viene. Mira. Viene con esto. ¿Veis? Que. No sé. Viene así. Mira. Creo que son bonitos. Mira, qué bonito esto. Este. Mira, por aquí. Uno, dos y tres. Este que viene. Hay dos. Espera. Aquí son dos, veis, por delante y por detrás, y no son iguales. ¿eh? Veis, y por detrás, mirad, y este por detrás, así. Este que son como galletas, si sí, galletas y canela en rama y anís estrellado. Y por detrás así. Ah, Buen nadal. Feliz Navidad. Y por aquí, el berry. Será en vasco. Y, y, este que, te diga. que son como insectos. Son dos. Vale, Mira. Es muy bonito este oso. Me gusta tapar un cuadro. Este. Y por detrás, sí. Y este. Que viene así. mira con, hoy estoy sentada aquí en el, el tocón campo. Del árbol, en un tocón de una palmera y detrás, que así. se comió son un escarabajo picudo. Y los colores son unos colores muy cálidos. Y este, estos no son los papeles, eh. esto viene con los papeles. Que esto será para hacer un calendario de adviento o para un December Daily. Y por atrás así. Y este que trae el ciervo en el bosque. Y por detrás así. Es un sobre con, con planta seca. Y este que es de cuadro y por delante es así, ¿Ves? que es el todo lo que venía, pues aquí. Y ahora los papeles, los papeles si sí son estos. Los papeles vienen así. Esta sería la portada, el reverso de la portada. ¿ves? Este es el ciervo. Que es bonito. Y por detrás así este que es los regalos los pajaritos planta y el, la señalización por atrás sí. ¿Ves? mira como mi como mire esto. <coughs> esto el sandí mira qué bonito este que viene con una partitura musical me encanta este color con los tonos me gusta mucho y por detrás el oso el candil estrellas patines bueno hay un oso con un con un jersey y un oso con una bufanda gorritos también hay es muy bonito este papel este que es un recortable y por detrás estas ramas también son muy bonitas ¿eh? este con los patines un poco de todo y así por detrás. Y estos que ya son los recortables. mira Son muy bonitos. Y por detrás, así. Este también me gusta. Y estos que son, pues tiras o recortables, lo que queráis. Pongo lo que queráis hacer. Y por detrás, así. Y este ya sería el último. Que es el pizarrín. mira Y por detrás, así pues esta sería el, la colección se llama navidad en el bosque pero ya digo que yo no lo conocía no sabía crear navidad en el, en el bosque esta. y viene muy completa porque viene con casi con yo diría que con otra colección es muy bonita vale pues esta sería la esta. ahora completa esto es recortable Esta vez no estaba Carmen Estaba el socio de ella y, y no me hizo ni un descuento eh. Me quitó un euro Para que el diablo no se ría de la mentira ¿Veis? Porque Carmen estaba dando talleres En la otra tienda ¿Veis? Este Este otro Que es muy bonito Este Este Y este Son muy chulos pero ya os digo, el colega no me hizo, vamos, me quitó un euro y dije, bueno, por lo menos me regalará algo. No me regaló ni la hora. Total que me fui a la otra tienda y le dije, Carmen, ya no vengo más a la tienda. Porque tú que tienes mala costumbre. Siempre me regalas cosas y es que no me has regalado. Me dijo, tú no te preocupes por eso, mujer. Mira, le compré también estos, que no son baratos, eh. Estos es que son chiquitines, chiquitines, chiquitines y el color me encantó. 3.75 Bueno, si quitamos de aquí el euro 2.75 Le compré el pegamento de aluací A ver qué tal ¿Ves? Rita Rita Pegamento Rita Rita Me encanta, la verdad es que el este Es cuquísimo Dije, bueno, ella voy a llevar uno Y lo, ve Aquí está Rita Rita Y me traje La verdad es que está preciosa ¿eh? La tijera de De y, y está hecha en oro en oro rosa Y corta estupendamente bien Según me ha dicho Carmen Me ha dicho, no te vas a arrepentir He traído un montón Bueno, pues la última que quedaba Es súper bonita, ¿eh? Y compré esto A ah, esto no lo compré, coño Sí, esto es que me lo han regalado En maquillaje para que lo probara eh, Pero no allí, ¿eh? Y entonces como fui allí Le dije, hay que ver que no me ha regalado ni me ha quitado, me ha quitado un ego La verdad es que la muchacha, me de dijo que con la pandemia La verdad es que también se notaba que por allí ha pasado la pandemia Porque siempre tienen de todo Y esta vez yo he la tienda un poquillo más, más dicha vez Y ahora ya empezamos a levantar cabezas Empezamos con los talleres, empezamos, claro, no se podían reunir Pero ella tuvo el detalle y me dijo No te preocupes que yo tengo un detalle para ti, Mira, qué bonita yo tengo de esta infinidad y me ha dicho, ala, pues ya te puedo empezar a poner a hacer. Digo, sí, sí, sí. Es que me he quedado mirándola antes en el escaparate porque me han encantado. Mira, qué bonita. Es una concha, ¿eh? Una concha de Santiago. Y me ha encantado cómo, cómo lo tiene. Además me ha dicho que lo puedo lavar y todo, que no se le va. Es una pasada de bonita. Esto me lo ha regalado Carmen. Así que le dije, bueno, pues seguiré viniendo. Me asomo a la puerta. Si está tú entro, si está él, no entro. Así que me encantó y me dijo que ahora en estos días, pero claro, ha habido tantos días de fiesta y va tan mal lo del reparto de de cosas, de, de mercancía, que yo no creo, no me he llegado la verdad, me dijo que ahora le llegaba la, la cizaña, no lo otro la guillotina de así de 30 y medio por un poquito más no sé y me dijo que estaba la que tiene muy buena prensa y que va muy bien que corta muy bien eh, desde luego las tijeras son chulísimas y el envase del del pegamento también es eh, muy muy cuco es un celeste muy pastelito muy pastelito y nada más pues estas han sido mis compras en strap aquí en Málaga Eso y eh, like. en la papelería esta papelería Lara eh, también aquí en, <ríe> en Málaga <risa> pues nada espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras oh, gracias a las que siempre se haya ido apoyándome cuidado mucho porque la cosa está todo bien yo bastante revuelta y espero que si queréis pues nos podamos ver nos podamos ver pronto un beso para todas cuidaros y hasta la próxima chaito No se que no nuevas Porque tú, tú, tú eres a... de no se no no